Esto es Siguiente Nivel Yo soy Nico Flow Y esto es el espacio de todos Junto a Quinto, Sentinel Y en los controles Armando One Dale, dale Música para compartir La naturaleza Nos está brindando Una fortaleza Que la estamos quemando Se activa el cerebro Y lo estamos aprovechando Desde el espacio de todos Te venimos movizando. Se apronta el sonido Y la filmación Solo falta Solo para vos Suena, suena esta combinación Desde este río llega la revolución Ya salió el sol y empezamos a escribir Letra que arriba para poder sobrevivir Muchas cosas han pasado y sigo acá plantado Contándole a la gente que mi vida ha cambiado Ya volteé paredes una y mil veces No tenga ninguna duda que te pibe crece Yo sé que te este pibe encanta, te tira la palabra justa cuando te hace falta. Un abrazo, una palabra de aliento. No tengas miedo de mostrar tu sentimiento. Suena, suena, suena el flow del espacio, solo para vos. Suena, suena esta combinación. Desde este río llega la revolución. El espacio de todos, música para compartir. Nico Flow, el espacio de todos en YouTube lo pueden encontrar. Muchas gracias por la oportunidad, la UNE, dale. So... Dale, Dale, buscando una salida. Sí, presentar este tema. En YouTube están todos nuestros temas. Nico Flow, el espacio de todos. Muchas gracias por la oportunidad, dale. Seguimos buscando una salida para poder sobrevivir, hermano. Dale.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 De todo, papá, excepción del Uruguay entre ríos Argentina para todo el planeta Tierra hermano.